Este hombre del caray viene, viene invitado a este... No invitado, él viene y se presenta. Aquí estoy yo, hay que dejarme hablar. Y encima de eso viene está jodiendo con las águilas. ¿Eh? La están Señores, buscando. Ahí está. Ahí está Luisito, Hoy juega. Luis Rosario Socia, director... Eh, no, el ministro, no, tampoco... No, no, no, pero nadie sabe. Con el trabajo que Luisito ha venido haciendo aquí provincial como ministro de salud pública está con nosotros. El eficiente y trabajador eh, director... De salud pública a nivel provincial. Luis Rosario Socía. Buenos días, Luisito. ¿Cómo tú es estás? Mi hermano. La, ¿eh? Es que uno no entiende el torneo este año, como es porque. Ahora le que más juegos. Y... Lo que están es perdiendo que... mucho. Me, no me prenda <ríe> la musiquita para que me vaya. <ríe> adelante, adelante. ¿Cómo, anda, ¿Cómo andan los temas? Buenos de salud? días, Luisito. Me estamos preocupados porque <ríe> la, la noticia internacional ha puesto en contexto un crucero, 40 infectados, en Miami, ciento y tanto, en Nueva York. Cien mil y tanto será. ¿Eh? Cien ¿Eh? mil y tanto. Cien, no, ciento y pico en el fin de semana. Es decir, hay una serie de, de... Y aquí la República Dominicana sabemos que han muerto en los últimos días personas por COVID. Bueno, eh, el padre de, de nuestro querido amigo Luis Nolasco murió ¿Cuándo? recientemente de Luis Nolaco, no ingeniero. Ah, pero no, no me, no me sí. había enterado. Ay, carajo. Sí, sí. Es que una, una. ¿Quién dijo que se fue? Perdón, bueno. Luisito. Vamos a sumarle rapidito para que tomes la palabra. Puerto Rico, Italia, el Miss Mundo se se suspendió en la India, me parece. Nueva York acaba ah, no, el de alcalde rico, de Nueva rico. York DiBlasio, Blasio ¿qué señor. No, Ya no. Sí, sí, no, no. Ah, bueno, todavía. Sí. El, el, si digo que iba, estaba viendo la posibilidad de suspender la fiesta sí. de fin de año. Que eso es tradicional en, en, en, el, en el Times Square. Bueno, ya aprendieron el la... globo este que sí. cae. Uh, Vamos oye, a escuchar a los eso. Pero sobre mire, el... aunque la positividad ha ido subiendo increíblemente a nivel internacional y la positividad en nosotros también se mantiene en los 4 o 5 por ciento. Hay mucho COVID todavía, ahora tenemos mucha gente vacunada que eso hace que el COVID te dé de manera muchas veces hasta sintomática y tú salgas fácil de la enfermedad. Tenemos el día de ayer, señores, nosotros tres personas en cuidado intensivo solamente y las tres están sin vacunarse. Las tres que tenemos en cuidado intensivo. Y solamente nueve personas en sala en todos los centros privados y públicos de nuestra provincia. O sea, que la cosa está buena. Hay muchas noticias alentadoras, por ejemplo, las fiestas, el sábado estuvieron los hermanos Rosario aquí, la fiesta fue lindísima, fueron aproximadamente 300 y pico de personas, que eso es bueno. Quizás no le haya cuadrado bien a los organizadores, pero la fiesta se, va, se da un poco más dispersa y es, y es muy bueno para enfrentar la pandemia del COVID. Ojalá todas las actividades se mantengan así. Hemos visitado una serie de actividades como la fiesta de la regional de educación, muy dispersado todo el mundo la fiesta que hizo también INAPA la fiesta que hizo el ayuntamiento también, o sea, exhortamos a todas las personas que la actividad de masa, que hagan le hagan manteniendo el protocolo manteniendo el distanciamiento porque así vamos a controlar la enfermedad hasta ahora no se ha demostrado que tengamos la nueva cepa en el país aunque debemos recordar que para identificar la cepa duramos varias semanas porque esas muestras se mandan fuera del país o sea que puede hacer caso de que la de que Pero la tienen, tengamos aquí. Tienen, ¿Tienen una aprehensión de que hayan mandado una.? No, Francis. Oye, ¿cómo mismo? se trabaja eso, Francis? ¿Cómo? A medida que, que, que el, el infectólogo está, va manejando el paciente, dependiendo de, de, de cómo se muestra el paciente, el infectólogo se da cuenta si está ante una nueva cepa. Dependiendo de cómo se manifiesta la enfermedad. Por ejemplo, cuando. Nos dimos cuenta con la cepa Delta que llegó aquí a San Francisco de Macorís, nos dimos cuenta por el nivel de agresión tan rápido que tenía en la cepa, esa cepa que no era igual a las cepas anteriores que habíamos estado tra tratando, inmediatamente se enviaron la muestra a Atlanta y confirmamos que esa cepa estaba aquí. A medida que lleguen los pacientes, que la enfermedad se le manifiesta de otra manera. Entendemos que la nueva cepa, la Omicron, el paciente no pierde el olor, el olor no pierde el sabor, pero tiene los otros síntomas de enfermedad que se manifiestan igual que cualquier gripe, cualquier chikungunya, cualquier otro proceso gripal fuerte. Entonces, son cepas que, por ejemplo, a mí hace un par de semanas me dio una gripe fuertísima y me hice toda la prueba, estaba negativo. Y no Entonces, era, perdón, la H1, porque es un, también. Entonces, tenemos tantas cosas que se parecen que eso sí. es lo malo del COVID. Pero lo ideal es que para usted enfrentar bien la enfermedad, usted debe vacunarse. Esta semana, ya el miércoles, empezamos de nuevo el casa a casa, buscando que usted se ponga la vacuna de refuerzo. Doctor, ¿cómo ha sido la receptividad de la gente cuando lo han estado visitando en sus hogares? En la, perfecto, porque tenemos muchas personas que quizás por dejadez, quizás uh -huh. porque no tienen tiempo, quizás no tienen la manera de ir a un punto de vacunación, no salen a ponerse su vacuna. Vamos a revisar de nuevo, vamos barrio por barrio, casita por casita, así es que vamos a abrirle de nuevo la puerta a la vacuna. Y okay. las personas que nos falten, exhortamos, vamos a ponernos la tercera dosis. Doctor, la tercera dosis hay que poner. A partir del miércoles estarán visitando los. sectores El miércoles arrancamos por los barrios de aquí, vamos a arrancar primero aquí en el municipio cabecera de la provincia, aquí en San Francisco y vamos a visitar casa por casa. Entonces ya para Navidad las festividades, un mensaje de usted como eh, bueno, representación la, la de La salud. gente tiene la mejor, eh, disfrute la Navidad en su casa con pocas personas, evitemos las aglomeraciones todas las personas que están solicitando permiso para fiestas hasta de mil, dos mil personas, señores, no es así. Doctor. No es así, Quiero brevemente entonces, que nos diga acá sobre el reconocimiento que se le ha hecho a su labor, a su gestión Como representante de salud en la provincia Es muy importante que la gente lo sepa Mira, eso crea mucha... Como no, que, no, pero que, que si el sabe. trabajo se hace no, bien hay verdad, que destacarlo, verdad, hay que reconocerlo Y nosotros aquí que la, lo hemos dicho por encima de que Entonces vamos no a... rapidito ahí para que Giovanni no, no... Bueno, la, la, sí. la asociación de aquí nos ha valorado, gracias a Dios <ríe> como el mejor funcionario del año, pero nosotros los que estamos es para trabajar, pero claro, excelente, felicidades felicidad. y seguir trabajando ¿Eh? y que entonces el año que viene me reconozcan también, eso es bonito, eso es ¿Eh? bonito <risa>